referencias, vamos a crear listas de referencias en un estilo de cita concreto y vamos a citar en un documento podemos crear listas de referencias, como decíamos, en un estilo concreto como cualquier gestor y también para citar en un documento tenemos un plugin específico para formatear bibliografías para crear listas de referencias en un estilo concreto lo tenemos bajo la pestaña format vamos a elegir una carpeta en el primer desplegable después vamos a elegir el estilo de cita y después el tipo de archivo si queremos que sea html por ejemplo o rtf vamos a poder salvarlo, enviarlo por email o que nos, nos lo presente, por ejemplo, en HTML. Para citar, mientras escribimos, nos vamos a bajar el plugin que se instalará como una barra en Word y al mismo tiempo recordamos que también se va a instalar Capture para bajar referencias de Internet y otra barra para abrir y cerrar en Node muy, muy fácilmente desde el navegador. Vamos a ver estas opciones en el en note Bueno, pues, desde en Aplicar formato tenemos la opción Bibliografía. Aquí podemos elegir una carpeta un estilo un tipo de formato html y la vista previa para ver cómo queda vemos que en el estilo APA apellido iniciales año entre paréntesis y ahora vamos a cambiar a otro estilo ISO 690. Apellidos, apellido mayúsculas y ciudad editorial y el año después. Bueno, pues así podemos ver en distintos estilos. Tenemos la opción de que nos aparezca además de estos que nos aparecen aquí como favoritos seleccionar más de una lista que hay muchos que son de revistas académicas y pasarlos copiar a favoritos hacia este lado y nos aparecerán en el, en el desplegable el plugin Lo descargaríamos desde aquí para Windows o Mac. Y ya una vez que lo instalemos, lo tendríamos en Word. Vamos a ver cómo lo utilizamos. Aquí tenemos la barra. Vamos a, estar, a escribir nuestro artículo y necesitamos incluir una, una, unas citas. Hacemos la bus una búsqueda por palabra clave y insertamos una cita. ¿En qué estilo? En el que está señalado aquí que es APA al mismo tiempo que se instala la cita dentro del texto, vemos que también se ha eh, incluido ya la cita para la bibliografía final otra cita más y ve vemos cómo se van añadiendo y una tercera Pues si quisiéramos cambiar este mismo documento a otro estilo, simplemente desde aquí cambiaríamos a otro estilo y veamos cómo quedaría, por ejemplo, en el estilo de la Academia de Medicina, que es numérico. Cita, cita en el texto con número que remite a los números de la bibliografía vemos cómo va cambiando es así de sencillo podemos editar una cita podemos decirle que es, en esa cita concreta, vamos a elegir otro estilo para verlo por ejemplo que se excluya el año vamos a poner APA ahora entonces editamos esta cita podemos decir que se excluya el año vemos que aparece ahora sin año y ahora volvemos a editarla quitamos excluir año y nos vuelve a aparecer podemos también aparte de esto quitarle formato al, al documento. Esto puede eh, quitar los códigos de campo. Puede ser necesario cuando algunas editoriales nos piden que se mande el documento sin formatear. Y también podemos exportar un documento con las citas a nuestra biblioteca a nuestra a nuestra biblioteca entonces estas citas irían a la carpeta que ya conocemos de referencias sin archivar porque puede ser interesante pues porque queramos luego crearnos por ejemplo una carpeta con las referencias que hemos utilizado para un determinado artículo las pasamos desde aquí a, a esa carpeta sin archivar y nos creamos una nueva carpeta para incluirlas. Bueno, pues básicamente en esto consiste la, la barra para insertar citas en Word. Gracias.